Hola, bienvenido a mi canal, eh, mi nombre es Alejandro Ross Gelaver, soy fotógrafo, artista plástico, trabajador social y bueno, varias cosas más. Este es un canal de contenidos que tiene que ver con las artes visuales en general y más específicamente con la fotografía. A mí me interesa mucho la edición de video e imagen y la producción audiovisual, por eso hice este canal de YouTube. Puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, suscribirte al canal de YouTube, te lo agradecería mucho, dejarme un me gusta, pasarte por mi sitio web o mi blog y ahí vas a encontrar un montón de información que te va a servir para mejorar tu técnica y poder encontrar esa fotografía mágica que te está esperando espero que te subes a mi canal y que juntos podamos aprender mucho más